El cuento «Erizo y su nueva pelota» es un cuento destinado a alumnos y alumnas de 6 a 7 años de edad. Los temas que aborda y con los que se puede trabajar son las diferencias individuales, la diversidad, la autoestima y la aceptación personal, la solución creativa de los problemas, la empatía. El camino a la felicidad es la aceptación. Esto es muy importante y también que, cambiando el foco del problema, encontramos la solución. Erizo y su nueva pelota Érase una vez un erizo, un erizo que le gustaba mucho jugar al fútbol. Erizo no tenía hermanos, pero tenía muchos amigos y cada día se iba al parque a jugar al fútbol. Era lo que más le gustaba. Pero tenía un problema. Cada vez que le daba una patada al balón, lo pinchaba. Claro, Erizo tenía tantos pinchos que no había manera. Y sus amigos no querían jugar con él. Decían que mejor que se quedara en el banquillo. Y el pobre Erizo pues, se pasaba las tardes mirando cómo los demás jugaban. Porque él, si le daba una patada al balón, pues lo pinchaba. El caso es que el domingo había partido, él se puso su camiseta, una camiseta que tenía así con unas rayas muy bonitas, era la camiseta del equipo, y se fue hasta el campo. Pero se tuvo que sentar en la grada porque el entrenador no lo quiso sacar, decía es que tú pinchas muchos balones. Y allá que estaba el pobre Erizo, bien triste, viendo cómo sus amigos jugaban y él no. Tan triste estaba que un día decidió marcharse de su casa cogió su maleta de ruedas, una maleta que tenía muy bonita y muy, muy resistente, y puso dentro su pijama de rayas, que era su preferido. También puso dentro de la maleta el cepillo de dientes, para limpiarse todos los dientes cada día, y sus pelotas pinchadas. Cogió su maleta y comenzó a andar, y andar, y andar, y andar. Caminaba por el día y dormía por la noche. Bueno, menos un día que se equivocó, y caminó por la noche y durmió durante el día. ¡Puf! Menudo lío, porque cuando se despertó se puso los calcetines del revés. <ríe> Le dio una risa. El caso es que, caminando y caminando y caminando, llegó hasta el mar. Cuando vio el mar, ¡se quedó pasmado! Nunca había visto tanta agua junta. wow ¡Pero qué grande que es esto! ¡Uh! Ni corto ni perezoso, se quitó la ropa, se fue corriendo, corriendo hasta la orilla, se subió a unas rocas dispuesto a tirarse como si fuera un gran trampolín. Y de pronto, como el agua estaba muy calmada, vio su reflejo en el agua. No, no, espera, no era su reflejo. Pero... Si no soy yo. ¡Hola! ¡Hola! En el agua había otro erizo, un erizo de mar que le respondió: ¡Glup, "Glup, glup, glup, glup, glup, glup, glup, glup, glup". Eso traducido del ericés, que es el idioma de los erizos, quiere decir: "Hola, soy erizo de mar. Oye, ¿qué hace un erizo de tierra aquí de, en el mar?". Los erizos se entienden, ¿eh?, en ericés o en el idioma que sea. El caso es que nuestro amigo le dijo: "Es que ya verás, tengo un problema. Vengo de muy lejos caminando, me he ido de mi casa porque no puedo jugar al fútbol, porque siempre que le doy una patada al balón se pincha. Tengo tantos pinchos, así que estoy muy triste. Y me he venido hasta aquí. Me he encontrado con el mar e iba a bañarme. ¡Glub! ¡Glub, glub, Glup, glup, glup, glub glup, super chuf El erizo de mar le dijo, a Nerices. ...le dijo que él tenía la solución, que lo comprendía... ...claro que sí, que se esperara un momento... Que, ...que ya vería, ya vería... ...y se metió debajo del agua y desapareció... ...nuestro amigo erizo miraba y miraba... ...dónde estará, dónde estará... ...y al cabo de un rato... ...apareció el erizo de mar... ...con un caparazón de tortuga... ...un caparazón que había abandonado la señora tortuga... ...cuando cambió de casa... ...era muy redondo... Y Erizo, nuestro amigo, cuando vio el caparazón, dijo... ¡Ahí va! ¡Esta sí que es una pelota irrompible! Y a partir de aquel día, todos sus amigos quisieron jugar con él. Porque, claro, tenía una pelota irrompible. Y colorín colorado, este cuento, con tantos pinchos, se ha acabado. Pero, ojo, ten cuidado, no te pinches. Ahora os quiero hacer unas preguntas sobre el cuento Erizo y su nueva pelota. ¿Por qué no elegían a Erizo para jugar al fútbol? ¿Cómo era la piel de Erizo? ¿Podía evitar Erizo pinchar las pelotas? ¿Cómo piensas que se sentía Erizo? ¿Te has sentido alguna vez tan triste como Erizo? ¿Cuándo? ¿Te acuerdas? ¿Qué o quién te ayudó para dejar de sentirte triste? ¿Qué tienen en común erizo y erizo de mar?